Hola, en este video vamos a ver cómo utilizar o generar nuestro código QR para acceder al campus en caso de que nuestra aplicación en el celular esté fallando. El paso número uno es entrar a mi espacio. Dentro de mi espacio podemos ubicar la tarjeta de acciones entre Covid y seleccionar la opción de yo me cuido, tú me cuidas y SAP en caso de que no encontremos la tarjeta de acciones ante COVID, también podemos, con la lupita, buscar SAP Fiori. Le damos clic y nos va a llevar a esta página principal donde dice que tenemos la guía de instalación de la app, pero si la app no está funcionando apropiadamente en nuestro celular, tenemos la opción de ir directamente al sitio web. En el sitio web nos va a pedir primero contestar el, el examen de mi estado de salud el día de hoy. En este estado de salud hay que revisar que estén bien nuestros datos y en este caso hay que recordar, por default aparece que mi temperatura no es mayor, ¿verdad? A 37.5, si no es mayor entonces se sigue quedando, ¿no? Dolor de cabeza, pues no tengo, tos reciente no tengo, dificultad para respirar no, entonces, por default, está todo en no. Si con alguna de ellas que pongamos en sí, entonces eh, seríamos sospechosos de a lo mejor estar en algún síntoma COVID. Entonces, revisémoslos todos con cuidado en caso de que alguno de ellos sea un sí. Cualquier cosa se comunica con nosotros y después enviamos nuestras respuestas. Hay que revisar que sí estemos correctamente resolviendo todo. Le ponemos que sí. Y le ponemos cerrar. Una vez que hemos contestado, entonces podemos pasar a la opción de mi código QR, donde nos va a lanzar el código QR en verde, con el cual le tomamos una foto y con él vamos a poder entrar a campus. Espero que esto sea de gran utilidad. Bonito día.